Muy buenos todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo es el misil teledirigido en Fortnite. ¿Cómo funciona? Vamos a ver a Ninja jugar con él y veremos algo muy, muy curioso que se puede hacer con este misil teledirigido Pero antes de empezar chicos, recordar que tenemos un sorteo activo en el canal Y para participar lo único que tienes que hacer sería dar like a este vídeo, suscribirte al canal y comentar misil teledirigido por los comentarios Dicho esto chicos, empezamos con el vídeo. Pues chicos, este es el trailer del misil teledirigido que vimos ayer, en el que, pues eso, nos decía gráficamente cómo iba a ser este misil teledirigido. Es básicamente como un RPG normal, pero con diferentes cohetes y que estos cohetes los puedes dirigir tú hacia donde quiera Ahora sabemos el daño que hace cada misil, que si te toca este misil teledirigido en calidad épica hace 105 de daño y si te toca en calidad legendaria hace 110. De daño, que la verdad es que no está Nada mal para ser algo que tú puedes Controlar y dirigir hacia donde sea Pero claro está con un límite de tiempo Y ese límite es de 20 Segundos, vale pues chicos, ahora que Hemos visto un poquito cómo funciona este Misil teledirigido, vamos a ver A Ninja jugar con él, vale pues chicos Tenemos a Ninja controlando El misil teledirigido, lo estrella Contra la pared y la verdad es que hace un Daño brutal eh, como habéis visto Es que ha destruido casi todas las paredes Lo tiro otra vez, se pone la perspectiva. Perspectiva del cohete, del misil, y lo va a estrellar, ahora sí que sí, contra el compañero. Y gana. La partida con este misil, la verdad es que está muy chulo cuando la ha dirigido. Y como veis, chicos, ha ganado la partida. Ahora, chicos, vamos a ver algo muy guapo que se puede hacer con este misil teledirigido: que es subirse encima del mismo cohete que lanzas y después poder ir a cualquier parte que tú quieras. El siguiente clip que estamos viendo es del compañero Myth que va a intentar justo lo que os estaba diciendo: subirse encima del cohete que estabas controlando. Y ahí está. Está, lo ha conseguido, se ha subido en el misil teledirigido, llega justo a la pared, construye y creo que le matan chicos, es que le matan justo después de haber conseguido esto chicos y esta es la cara que se le queda <risa> Es increíble chicos que tú te puedas subir en el mismo misil que lanzas o que sea un amigo tuyo el que se pueda subir y que puedas volar o controlar el misil hacia donde quieras Vale, pues chicos, vamos a jugar ahora Una partida, a ver si somos capaces De conseguir este misil Teledirigido, que por cierto Nos puede salir en globos o también En cofres, o sea, no nos lo podríamos Encontrar así suelto por el mapa Simplemente en cofres y en globos Únicamente nos pueden salir Entonces, el autobús va directamente A la o sea, una dirección bastante rara A lo mejor, chicos, podríamos caer en ciudad Comercio, porque es así la ciudad más Cercana, y es, eh, una de de las que queda bastante gente, así que chicos Vamos a ir ahí, y nada, eh, vamos a ver Si podemos pillar un buen Loot y más que nada poder llegar Los primeros, que eso va a estar un poquito Más difícil, entonces yo creo que Podríamos ir a alguna casa de estas Que me imagino que está destruida No creo que venga mucha gente, ¿verdad? Venga, por ahí tenemos Un tío, aquí tenemos otro Vale, sí, tenemos un tío por aquí, a ver si le pillamos No, nos caemos, vale eh, Por aquí tenemos su fusil Compañeros están muertos, vale eh, Vamos a subir por arriba que teníamos el cofre Teníamos teníamos por aquí poción de escudo Y teníamos el cofre por aquí arriba, no Tengo materiales para subir Tengo que coger esto por aquí Y por aquí tenemos el cofre, nos dan C4 ¿Cómo sería que, que nos dice el misil? Ahora mismo nada más empezar la partida, ¿eh? me volvería un poquito loco Venga, vamos a tirarnos esto por aquí Vamos a ponernos esto por aquí Nos ordenamos un poquito el inventario Y estoy yendo a otro cofre Darme un momento porque también me viene gente tengo un tío por aquí, afuera, ¿no? Sí. Dormo un momento porque... No tengo muchos materiales y el tío este no sé dónde está ahora mismo. Vale, tenemos un tío aquí. Vamos a rocearlo. Tiene escopeta, cuidado. Vamos a subir por aquí, vamos a subir por aquí, por la casa. Tenemos otro tío aquí Perfecto La escopeta no la pillamos Un tiro Un tiro de escopeta era el mismo, ¿no? Sí, era el mismo porque no estoy oyendo más, básicamente Vale, eh, espero que tenga balas O sea, espero que se hayan caído las balas O algo así, porque Porque me están empezando a disparar Tengo un tío aquí Tengo un tío aquí con la misma skin que yo Puede subir por aquí, ¿eh? Puede subir por aquí detrás, a ver si se la consigo liar Está dentro Un momentito que me coloco esto ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué buena, chaval! Ni, no nos ha conseguido ni disparar Perfecto, tenemos por aquí más luz. Tenemos fusil, perfecto, esto por aquí Esto por aquí lo vamos a pillar Las vendas también las vamos a pillar Granada de impulso creo que también ¿Y qué más tenían por aquí? Nada más, ¿no? Vale eh, estas balas de escopeta que nos vienen guay Vale, y me empiezan a disparar, madre mía, esto Esto es uno un parar, ¿eh? Espero, espero, que le maten A ese que creo que le han matado Perfecto, esto por aquí, esto por aquí, vale eh, me tienes que dejar curarme, compañero, si no, no es un Duelo limpio Compañero, lo tengo aquí al compañero Vale, me quiere Me quiere rusear Me quiere rusear Está, está subiendo por aquí Oh, qué pena, tío, nos ha matado Como veis, chicos, o sea, es morir y encontrarme la nueva escopeta, chicos Esta, o sea, no es nueva la escopeta, que digamos, me la ha quitado Pero bueno, la habéis podido ver de calidad verde Ahora lo han puesto también, que la podemos conseguir en la calidad azul Que eso es algo que han metido en esta... Nueva actualización, vale Esto tiene pinta para pisos picados, o sea Como pisos picados os gusta, os gustan Estas partidas en pisos y os entretiene tanto Vamos a ir a pisos picados chicos Os imagináis que caemos y conseguimos En el primer cofre que abramos <ríe> La nueva arma del misil teledirigido O sea, estaría la verdad que bastante top Vale, vamos a pillar este revólver Perfecto, no cae nadie más por aquí Tenemos un cofre aquí abajo, vamos a picar por aquí Venga, a ver qué nos da este cofre Cuidado Vale, no <risa> me, me habría asustado si nos hubiese dado la nueva arma Tenemos un tío aquí abajo Si me dejas colocarme en el inventario, compañero Perfecto Que hay un tío más por aquí ha quedado un tío más por aquí Compañero, ¿dónde ibas? Tenemos un tío aquí Tenemos un tío aquí abajo Madre mía, no sabía ni, ni dónde estaba ahora mismo Perfecto, vamos a pillarle esto Aquí como veis está la escopeta gris que os estaba hablando Esta escopeta a partir de ahora nos puede tocar a todos chicos Esta escopeta, perfecto Vamos a pillar este fusil, las balas Y vamos a subir por aquí eh, Creo que teníamos looteado todo por aquí ya Si sí, teníamos esto por aquí del ladrillo que nos faltaba Y por aquí arriba ya estaría, ¿no? Sí, estas balas del compañero. Perfecto, lo pillamos. Y bueno, eso de madera. Pues lo podemos dejar un poquito por ahí. Venga, a ver, eh, Había escuchado tiros por aquí. Y tiros por aquí también. Vamos a, vamos a ver primero por aquí. Parece más esto más pequeño. Estas dos casas. Vale, por aquí parece que ya han estado. Y aquí creo que tenemos un tío, ¿verdad? No. Por aquí tampoco tenemos a nadie Pues nada, vamos a irnos por aquí A ver quién pillamos Tenemos un viajero oscuro por ahí ¡No, no, no, no! ¡Flipo! Cómo me ha reventado Chicos, polvorín, polvoriento Vamos a ver qué tal se nos da por aquí Y a ver si pillamos algún arma que esté en el techo O algo así O caemos los primeros Tenemos gente por detrás Y eh, no veo ningún arma, o sea... Si hubiese algún arma, debería... Mira, por ahí hay una escopeta. Pero bueno, no la hemos pillado ya. Vale, tenemos francotirador que ahora mismo para defendernos nos va a venir un poquito mal. Y tenemos M4 por aquí que no la pillamos. Píllala, por favor. Venga. Eh, Perfecto. Tenemos más gente por aquí, ¿verdad? No estoy escuchando a nadie ahora mismo. Escudo por aquí. Vale, eh, cofre. Vamos a ver qué nos da. Nos da... Nos da la pistola esta. Y vamos a tomarnos este escudo porque la verdad es que... Tenemos que... Necesitamos esos 50 de vida, vale 50 de escudo, madre mía, no sé ni lo que digo ya Perfecto, tenemos balas de Franco Y aquí no ha caído nadie, o sea, me parece muy extraño porque aquí suele caer bastante gente ¿Por aquí qué teníamos? Teníamos balas, teníamos escopeta por aquí Y teníamos cofre, vale, ballesta y no nos toca, no nos toca la nueva arma, eh No estamos teniendo tanta suerte como yo pensaba al principio ¿eh? Se estaban dando de tiros justamente al lado, así que vamos a ver, vamos a ver qué están haciendo Vale, sí. creo que eso es, es en la montaña, creo. Necesitamos un poquito de materiales, chicos. Vamos a picar por aquí. Esto por aquí. Y esa es en la montaña, sí. Es es la montaña, pero. Ahí lo veis. Ni de broma me da, me da para subir a mí. No, no creo que me dé el tío este, eh. Voy a pasar un poquito de él. Porque como no tengo tantos bloques como yo quisiera para, para subirle. Vamos a pasar un poquito. Y vamos a ver qué nos da ese cofre, porque nosotros lo que queremos es conseguir el misil teledirigido Venga, vamos a ver qué nos da Perfecto, nuestro botiquín Vale, vamos a llevarlo por aquí Venga Y por aquí abajo, que teníamos? Nada, ni siquiera bloques Bueno, pues nada, picamos esto por aquí y nos podríamos ir para las fábricas Que suelo haber también bastante gente El círculo nos cierra dentro Nos cierra básicamente entre polvorín y polvo tomate estaría el medio del círculo Entonces, eh, por aquí debería de haber gente tenemos algo verde por ahí Y hay un cofre ahí arriba Hay un cofre que creo... Eso está pillado, ¿no? Sí, ese, ese cofre está pillado Y a ver en este, balas por aquí, perfecto Venga, vamos a pillar las balas Subimos por aquí Venga, por aquí que tenemos esto Lo picamos uh, ¿Me hago daño? No, menos mal Vale, y por aquí no tenemos nada más, ¿no? Esto está todo looteado Ciudad de comercio es, es una ciudad bastante grande Tiene que haber gente, mínimo Mínimo un tío tiene que haber por ahí No sé cómo irá este tío de, de bien Pero vamos ¿Me ha visto? Seguro Y encima es nivel 100 del pase de batalla Uf, cómo ha dado Tiene escopeta, eh No, tío, no, no, me la ha he hecho muy bien. Bueno, pues chicos, espero que hayáis visto realmente cómo funciona este misil teledirigido. Y que mejor de la mano que de Myth o de Ninja. O sea, que son jugadores buenísimos, que yo eso no lo consigo ni en la vida. Y lo que está clarísimo, chicos, es que seguiremos intentando conseguir este misil teledirigido. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.